...de cómo, cómo afrontar este tipo de, de procesos de revisiones y, y, y también saber qué esperar, ¿no? Y, y también gestionarlo no solamente desde el punto de vista práctico, de cómo, de cómo responder a una, a una revisión, pero también de cómo encajarlo emocionalmente, ¿no? Porque a veces, bueno, dependiendo de cómo te escriban y lo que te pongan puede ser un palo o no, ¿vale? En, esta, en, la, en la pestaña, en la imagen, lo que podéis ver es un poco la, el, el guión para hoy... Um, la idea también es que vosotros vayáis marcando los pasos con el, con el tipo de contenidos que en que, los que queráis que me centre. El tema de la revisión por para da lugar a, a, a un tema sobre el que se puede hablar ahora y ahora. En principio, la sesión de hoy va a ser muy introductoria. Eh, y bueno, podéis ver ahí el pequeño, el pequeño guión que, que he preparado. Y básicamente lo que voy a explicar es el proceso de revisión por para en qué consiste, los tipos de revisiones y, y también, sobre todo, qué es el, el tipo de cosas que suele... Eh, mirar una, un revisor cuando analiza un paper eh, sobre todo incidiendo en qué es lo que les piden las revistas que hagan, ¿vale? Y luego acabar con el tipo de respuestas que se suelen recibir eh, cuando se envía un artículo. Eh, la idea con esta sesión es un poco eh, dar una panorámica general sobre el proceso de revisión por pares eh, para que entendáis en qué consiste y por qué, y por qué se hace de la manera que se hace. También para que sepáis qué es lo que se puede o se debe esperar de una revisión y qué no. Eh, y por último, daros un poco de, de perspectiva sobre las diferentes iniciativas que están surgiendo, que cada vez son más son menos aisladas y son más comunes, sobre tipos de revisiones que se están empezando a, a implantar en diferentes revistas. ¿vale? Para ir mirando un poco también hacia el futuro. Eh, en principio he pensado en, en hacer dos sesiones más eh, sobre este tema. Eh, pero yo ya os digo, esto lo deberíais ir marcando también vosotros. La, la segunda va a ser ya explicando específicamente cómo preparar una respuesta a una revisión. Eh, y ahí centraremos más en detalle mostrando ejemplos de revisiones, cómo estructurar una carta, una respuesta al editor, la respuesta a los revisores, eh, cómo, cómo responder ante situaciones un poco complejas, ¿no? donde tiene a, a revisores que piden cada uno una cosa y, y, y estas cosas son contradictorias entre sí, ¿no? Y luego, esta ter la tercera sesión, eh, que digamos sería la que tendríamos un poco que discutir en el Telegram y también aquí, eh, pues si os interesa, sería cómo hacer una revisión, sobre todo porque algunos de vosotros ya estaréis empezando, habréis empezado a recibir alguna invitación, sobre todo si ya habéis publicado, para hacer alguna revisión. Y sería importante ahí que, que, nos bueno, que, que podáis también eh, poder explicar un poco cómo hacerlo, ¿no? Supongo que algunos tendréis dudas. Eh, sobre cómo hacer una revisión, sobre si, si estáis capacitados para hacerla o no, ¿no? Y, y también sobre cuánto es aceptable, ¿no? cuántas cuántas revisiones debo hacer al año, este tipo de cuestiones. Vale, pues entonces eso sería un poco la, las tres sesiones, eh, podrán ser más o menos según vosotros vayáis, vayáis indicando y, y bueno, con todo pues voy a empezar a hablar un poquito sobre, sobre el tema. Eh, voy a a compartiros mi pantalla para ir enseñando diferentes cuestiones eh, perfecto y entonces bueno lo que lo que os quiero bueno la, la revisión por par es básicamente el sistema que utiliza que se utiliza en ciencia para poder eh, poder analizar eh, eh, para po poder asegurarse que lo que se publica eh, cumple unos mínimos de garantía vale la idea de la, de la revisión por pares no es tanto eh, asegurarse de que lo que se publica es definitivo y, y fabuloso, sino que son cosas que son, que, que son resultados, digamos, que son que son eh, sensatos, que tienen un mínimo de rigurosidad y que, asangue, y que presentan propuestas nobelas. ¿no? Aquí, bueno, os compartiré luego un par de recursos. Eh, esto, esto es básicamente una presentación que, que hice hace ya unos cuantos años, donde explicaba... Aquí, eh, ¿cómo, cuando surgía el proceso de, de revisión por pares? Sobre todo para dar a entender que este es un proceso re, relativamente nuevo, novedoso, ¿no? eh, El peer review comienza en el siglo XVII, al, después de, de, unos, unas cuantas décadas después del, del inicio de, la, de las revistas científicas, pero rema, realmente se empieza a implantar y a expandir en el siglo XX, ¿vale? cuando se, se establece, digamos, en la revisión por pares de manera formal por parte de las revistas tal y como la conocemos hoy. Y ya os digo, esto fue a finales de los 70, y cuando Nature institu ya, digamos que institucionalizó el proceso de peer Review y ya de ahí fue expandiéndose a otras revistas. Así que es un proceso relativamente nuevo eh, y que ciertamente es muy criticado y que plantea mucho, mucho debate entre la, entre la comunidad. Eh, y esto tiene en, en parte que ver con todo el problema que hay, con eh, no sé si, si estáis al tanto o no, pero si no lo discutiremos, Todas las discusiones que hay sobre la, los problemas de reproducibilidad que hay en ciencia, todos los debates que hay cuestionando las cosas que se publican. Hubo un artículo hace unos cuantos años muy, muy controvertido que afirmaba que la mitad de la los resultados de, que se publicaban sobre medicina clínica eran falsos. Esto era como una, un titular muy grandilocuente, pero básicamente lo que decían es que no eran reproducibles. ¿no? Eh, y entonces esto ha abierto otra vez un poco el debate sobre, sobre el sistema de revisión por pares. El sistema de revisión por pares es bastante simple, en principio, básicamente eh, es el mecanismo a través del cual el editor de la revista se asegura de que lo que se publica en su revista es él. Entonces, básicamente, cada revista científica tiene declarado una serie de lo que ellos llaman el scope de la revista, básicamente los temas que pueden publicarse y eh, que entran dentro del interés de esa revista. Eh, y ese es digamos, el primer filtro que hay que pasar siempre que se envía un artículo a una revista, es decir, asegurarse que, entra, que el tema del manuscrito que se va a enviar entra dentro del interés de la revista y de la comunidad a la que sirve esa revista. Eh, una vez se envía el artículo a la revista, el editor eh, toma una primera decisión sobre si ese artículo es pertinente o no. Aquí la decisión es totalmente subjetiva y no tiene nada que ver con el contenido, simplemente con la pertinencia del artículo para, para adecuarse a, a la revista. ¿vale? Um, y una vez pasa ese corte, el editor decide bu buscar expertos en el área que, sean, que, que estén cualificados para poder hacer un análisis más, más serio de, el, de la revista. En este caso, lo que hacen eh, principalmente es analizar, eh, eh, bueno, básicamente buscan gente que pueda, que pueda entender bien lo que está el, el artículo, el contenido, eh, y juzgarlo y, sobre todo, que luego puedan dar una recomendación sobre si ese artículo cumple con estos mínimos o no, ¿vale? um, Y esto suele ser algo bastante, bastante difícil, suele ser bastante complejo para las la revistas encontrar investigadores que, que quieran hacer este tipo de tareas de manera regular, ¿vale? puesto que es algo que lleva bastante tiempo. Revisar un paper puede llevar, dependiendo de la experiencia que alguien tenga, pero puede llevar en torno a unas 4 o cinco horas hacer una buena revisión de un artículo. ¿vale? Entonces, entonces esto siempre es una cuestión compleja por parte de, la, de, la, de los editores. ¿Cuántos expertos revisan nuestros papers? Pues depende mucho del área, depende mucho de la calidad de la revista también. Pero lo ideal y lo normal es que sean alrededor de dos expertos por, por el manuscrito, que revisen un paper. Eh, y normalmente lo que hacen los editores cuando los informes de los, de los, de los revisores son, son contradictorios es decir cuando un revisor dice este paper es aceptable y el otro dice lo contrario suelen acudir a un tercer revisor para, para, para llegar a una conclusión o incluso a ellos mismos involucrarse en el proceso de, de revisión y, y, y decidir declinarse, ¿no? y decidir si, si cuál digamos de las dos respuestas es la válida Um, esto sería un poco lo que es el proceso de revisión por pares, eh, muy básico. Um, ahora la cuestión, y digamos, la, la, la, el, el, una de las cuestiones básicas es cómo se asegura una, un editor de que la, la revisión que se hace es una revisión seria. Eh, seria en el sentido de que no hay conflicto de interés por parte de, lo, de los revisores y que van a ser justos con el manuscrito. Entonces, para esto existen diferentes tipos de revisión existe una que este tipo de revisión tienen que ver con si, se, si, si el revisor y/o el autor conocen la identidad del otro eh, hay tres tipos de revisiones básicamente luego ya andaremos un poquito más en esto y veréis que, que esto digamos está cambiando normalmente existe la revisión doble ciego donde ni el autor ni los revisores conocen la identidad del otro y esto suele ser lo más habitual en las revistas estándar digamos existe luego la revisión ciego la ciega que básicamente la, la revisión en la cual el autor desconoce la identidad de los revisores, pero los revisores sí conocen la identidad del autor, ¿vale? Y en tercer lugar, existe la revisión abierta, en la cual ambos conocen la identidad del, del contrario, ¿vale? ¿Por qué, se, por qué intentan, se intenta guardar la privacidad de uno o del otro? Pues básicamente para que luego no haya controversia, para que luego no haya… Eh, el revisor no se sienta cohibido al saber que su identidad es pública. Um, y también para que el revisor sea justo cuando cuando estás revisando por ejemplo el paper de un competidor por eso también es la, la idea del doble ciego. Eh, en la práctica lo cierto es que es relativamente fácil sobre todo si estás revisando el artículo un artículo de un investigador de cierto renombre identificar a quién estás revisando. No, no siempre es a veces tienes dudas pero si más o menos conoces la literatura y está revisando el trabajo de alguien que publica con asiduidad mirando las referencias, mirando las cosas que, que, que uno escribe la, la, y tal, es relativamente fácil identificarlo. Um, esto suele ser problemático eh, muchas veces también por el, por el tipo de contestaciones que hay en las revisiones, ¿vale? Y, y de hecho hay muchos estudios que analizan problemas de seco a la hora de revisar, es decir, se identifica, por ejemplo, que, lo, que muchas veces lo, los revisores suelen tener una, una predisposición negativa hacia autores que son pues, de países que hablan inglés. Y eso es algo que, bueno, que todos los que, los que vivimos y trabajamos en, en instituciones y en países, pues, del, del, básicamente de, pues, del sur de Europa o, o, de, o del hemisferio sur en general, pues, hemos, hemos vivido en nuestras propias carnes, ¿vale? Entonces, comentarios tipo relacionados con el lenguaje, con la calidad de la escritura, tal, eh, suelen ser bastante comunes, incluso cuando no están justificados, ¿vale? Entonces, muchas veces sí si lo estén ¿no? Y estos son sacos que se han observado. Otros sacos que se han observado pues tienen que ver con los sacos de género, ¿vale? Y esto ha hecho, esto, esto, lo que ha hecho es que haya ahora muchas iniciativas, muchas propuestas que hablen sobre la transparencia eh, tanto del, y, y que se conozca tanto la identidad del revisor como la del autor, ¿vale? Y sobre eso hablaremos luego un poquito más tarde. Um, os quería mostrar um, alguna serie de ejemplos. Sí, he quitado, la, he quitado la presentación básicamente para ir viendo un poquito qué es lo, qué es lo que os quiero mostrar y qué es lo que nos Tengo aquí 20.000 ventanas abiertas y, y, quería, y quería ir viendo un poco qué es, lo, qué es lo que podemos ver y qué es lo que, qué es lo que resulta más interesante, Para tampoco liaros mucho. Um, vale, entonces, eh, esos son los tres tipos de revisiones que hay, eh, estándar, digamos. Entonces, normalmente lo que sucede... Eh, es que nosotros enviamos a nuestro a nuestras uh, revistas elegimos nuestra revista, enviamos nuestro artículo. En la mayoría de los casos suele ser a través de una plataforma, aunque las revistas, digamos, más en algunas revistas pues, pues esto todavía no existe y, y, y, y todavía se envían los, los manuscritos por correo electrónico, pero eso suele ser cada vez menos, menos habitual, y suele ser en las revistas que están menos profesionalizadas, ¿vale? La mayoría suele ser a través del sistema de, de la plataforma de, de submission que lo llaman, ¿no? Um, y lo primero que os voy a hacer es enseñaros cómo suele ser esta plataforma para que veáis cómo se suele enviar un artículo a una revista. Entonces voy a compartir pantalla otra vez. Ok. Venga. Vale, y aquí estoy viendo por ejemplo, una revista, este caso de es Research Evaluation, que es una revista de mi área. Normalmente lo que pasa es que, bueno, entra entra en la revista, va a enviar un artículo. Pues... A ver, todo lo a Tenemos que loguear. Vale. Te das de alta en el sistema. En este caso, como se me suele olvidar las contraseñas de todo, suelo conectarlo todo a Google o al Orchid y así puedo acceder sin tener que acordarme de la contraseña de cada plataforma. Y tenéis dos pestañas, tenéis una de autor y otra de revisor, ¿vale? Esta plataforma es una plataforma que se utiliza más, por mucho, que utiliza muchísimas de las revistas, ¿vale? O sea, que realmente da igual que son las revistas de mi área, eh, las plataformas, si no, estas suelen ser muy similares, ¿vale? Salvo sea, las revistas más fuertes y más grandes que suelen tener plataformas propias, la mayoría utilizan el sistema este que se llama Scholar One. ¿vale? Entonces, como autor, entro aquí en esta pestaña y comienzo mi envío. ¿vale? Elijo lo que quiero enviar y voy pasando por todos los pasos, donde voy enviando mi artículo, las figuras por separado, etcétera. Vale, y, ese, y entonces lo que sucede en este caso, estamos hablando de una revista que lea el doble ciego. Básicamente aquí os voy a enseñar, Mira, aquí entra un artículo. Esta es la carta que yo recibo una vez que ha sido revisado el artículo. Vale. se me da las gracias por la revisión por, por haber enviado el artículo el editor me suele escribir algún mensaje a veces el editor escribe alguna recomendación también en este caso es una carta tipo estándar donde no, no dice nada y luego ya debajo te, se incluyen las revisiones de, lo, de los dos revisores en este caso son dos revisiones como podéis ver muy breves, ¿vale? excesivamente breves diría yo o sea casi una revisión bastante bastante ligera um, y lo que me aparece. Revisor 1 y revisor 2. Es decir, yo no conozco en este caso la identidad de, del autor. Como revisor, ¿qué es lo que veo? Pues vamos a ver ahora una, eh, bueno, una revisión. Mira, esta que una revisión todavía que tengo pendiente. La invitación. A ver. el título, el resumen de la, del artículo y el artículo en sí. Esta es, un, esta es una revisión doble ciego, donde yo no conozco al autor ni el autor me conoce a mí, ¿vale? Entonces, bueno, este sería un tipo de, de revisión, eh, esta es la, la revisión, como os digo, la más común, la más normal y suele ser relativamente fácil identificar, si no son los, si no son los autores, al menos la región de donde son, eh, el, el área en la que trabajan, etcétera, ¿vale? ¿Qué otras modalidades están habiendo ahora? Pues, mira, os quería enseñar, por ejemplo, eh, Plus, Plus One lo que está haciendo ahora eh, es incluir, es, pregun es, es preguntarle a los revisores si quieren eh, declarar cuál es su, su, su identidad durante el proceso de revisión. Entonces, tú puedes hacer una revisión, o sea, tú puedes recibir una revisión de Plus One donde tenga revisor 1 y luego tenga fulanito de los palotes que sí ha decidido eh, decir quién es, ¿vale? pero es algo que es voluntario por parte del revisor, ya el, el revisor el que lo decide, ¿vale? Um, volviendo al guión inicial que me planteé, eh, este es el tipo de revisiones que podéis recibir, esto es lo más básico que, que, que se puede decir, pero ahora lo que quiero comentar, y aquí es donde quiero incidir la mayor parte de las charlas en cuestiones que se les pide al revisor que mire, es decir, cuáles son las cosas que son que, que un revisor va a mirar y, que, y con las que tenemos que tener especial cuidado. Um, lo primero que va a mirar un revisor es eh, el alcance de la revista, ¿vale? si la, si, es decir, si, si lo que han mandado, esto debería hacerlo el editor, pero no suele ser el caso en muchas ocasiones, si lo que han mandado eh, se adecua a la revista, ¿no? Eh, y por ejemplo esto en mi ámbito es muy común que, que, que pase que no, que no se adecua, es decir, estudios bibliométricos, análisis que se hace en análisis bibliométrico de, del tabaco y se envía a una revista sobre bibliometría donde se hace un análisis bibliométrico muy básico sobre el tabaco. ¿no? Entonces, ahí no hay ningún tipo de interés eh, metodológico ni para la comunidad bibliométrica. En todo caso, habrá interés para la gente que trabaje cuestiones relativas al tabaco. ¿no? Eso sería un trabajo digamos, que está fuera del alcance de la revista y a veces es rechazado directamente por el editor y otras veces pues, el revisor el que, el que lo rechaza. Eso sería la primera cuestión. La segunda cuestión eh, que mirará el, el, el revisor tiene que ver con la revisión bibliográfica que hemos hecho, es decir, si mostramos que conocemos al dedillo todo lo que hay publicado sobre el tema y si hemos situado nuestro paper en un contexto, eh, digamos, dentro de todo lo que hay publicado. Esto suele ser bastante, bastante, bastante básico y suele ser también una cuestión que, que puede ser bastante problemática, sobre todo si la cuestión que estamos planteando y el objeto de estudio no es, eh, resulta que es una cuestión que ya está resuelta. Y nosotros hemos omitido artículos, o si estamos dando lugar a un, estamos, estamos dando una visión parcial de la literatura y estamos omitiendo eh, papers relevantes. ¿vale? Eh, esto es importante, sobre todo, porque estamos hablando de, de, de el revisor, si ha sido bien elegido, será alguien que es experto del área y seguramente habrá publicado sobre este tema y tenga bastante conocimiento sobre lo que hay. Y si incluso tenemos más suerte o menos suerte, según como se quiera ver, lo mismo el que tenemos es experto precisamente. En el, en el tema en concreto en el que estamos trabajando y seguramente algunas de las cosas que habría que revisar sean, propias de, sean trabajo incluso del, del, propio, del propio revisor. Aquí hay, cuestiones, aquí hay cuestiones interesantes y polémicas como qué hacemos cuando un revisor nos sugiere eh, que citemos cosas. Y aquí he de decir que es relativamente común que un revisor, bueno, no es relativamente común, pero sí que suele suceder que un revisor eh, pida que citáis cosas y que, a veces, esas cosas sean suyas. Eh, entonces, aquí es importante mantener siempre un equilibrio y siempre ser muy, muy razonable a la hora de ver qué se incluye y qué no. Es decir, porque un revisor te sugiera cita y te sugiera referencias no significa que tengas que incluirlas. Y, sobre todo, si, si se sugiere que incluyas cinco citas y todas son del mismo autor, eh, tú tienes que ver y analizar hasta qué punto es razonable y hasta qué punto no es razonable eh, incluirla dentro de tu, de tu artículo ¿vale? y, y hacerlo de manera consistente y además argumentada en la respuesta que luego le dé al revisor. ¿vale? Sobre todo porque bueno, hay, hay, hay malas prácticas en este sentido que hay que intentar eh, que, que, que, suelen, que algunos revisores de algunas revistas emplean y que hay que intentar evitar. Cosas que no son admisibles, por ejemplo, que un editor de una revista o que un revisor te solicite, te pida que incluyas citas. Eh, referencia eh, a trabajos que se han publicado en la misma revista ¿vale? es razonable que tu trabajo incluya citas a, a trabajos que se publican en esa revista porque obviamente tú has elegido esa revista porque es la revista que más adecua al contenido de tu artículo y por tanto es lógico que hayan publicado cosas sobre ese tema eh, lo que no es lógico es que te pidan que incluya que incluya citas que tal vez no tengan cabida ¿no? O, o no sean las más pertinentes vale eh, otra cuestión que va a analizar un revisor, y esta suele ser la principal, la metodología, ¿vale? Si el análisis metodológico que se ha hecho es consistente o no. Eh, y aquí, sobre todo, tenéis que intentar ser muy transparentes, y esto es una tendencia cada vez mayor en el ámbito de la investigación, eh, sobre todo para ciertas revistas que ya te piden incluso que, que, que hagas los datos públicos. Y en algunos casos, incluso, que si no incluyan los, el código o las herramientas, con la, por lo menos sí que describan las herramientas que ha utilizado... Eh, para que alguien con esos datos pueda reproducir los mismos resultados que tú, ha, que tú has obtenido, ¿vale? Esto, ya os digo, en, alguna, en la mayor parte de las revistas todavía no es ni siquiera algo que se pida, pero si vais a revistas tipo Plus One, revistas de carácter más multidisciplinar o de, o de mayor impacto, empiezan a pedir este tipo de cuestiones cada vez más. Y ya no son cosas que solicitan por si quieres eh, enviar, sino que son cosas que, que exigen, ¿Vale? Y, y será algo que en algunos de los casos incluso haya revisores que miran, que miren con ojo y, y verán si pueden si pueden reproducir o no los resultados, ¿vale? Luego os enseñaré algún ejemplo en este sentido. Otra cuestión que verán es el análisis y la, y la interpretación de los resultados. Aquí ya no estamos hablando de la metodología ni de los experimentos que hayáis hecho, sino de luego cómo lo habéis interpretado y cómo lo habéis analizado. Es decir, si, si estáis, por ejemplo... Um, diciendo cosas en función de los resultados que habéis obtenido, que son eh, un poco exagerados, exagerando un poco los resultados en sentido positivo o negativo, lo indicarán. Si estáis estudiando eh, interpretaciones que no son correctas, eh, es otro tipo, que, otro tipo de cuestiones que suelen señalar. Y son comentarios, digamos, que son fáciles de corregir, pero que tienen mucho efecto en el, en lo bueno, digamos, en el posible impacto de, de vuestro trabajo. Es decir, si, por ejemplo, estáis... Eh, diciendo que, que no sé que habéis encontrado la solución a tal problema y resulta que los, que, que los resultados lo que dicen es que habéis mejorado un poco el proceso a la hora de, de tal, ¿no? o sea, que se si atenúa un poco el efecto de, de lo, vuestro resultado, eh, pues, obviamente, vuestro trabajo no va a tener el mismo impacto. Entonces, los autores suelen ser bastante reticentes a la hora de, de responder a este tipo de cuestiones, pero sí que pueden ser cuestiones, sobre todo si el, si el revisor no está convencido de que hayáis demostrado lo que decía haber demostrado, de incluso rechazar el trabajo, ¿vale? Y por último lo que van a mirar son cuestiones también formales, cuestiones del idioma, como comentaba, eh, tipo, errores tipográficos, eh, cuestiones también sobre la interpretabilidad de las figuras, y yo creo, no sé si ya hicimos en el, el año pasado, bueno, el año pasado, la temporada pasada, algún curso sobre, sobre visualización y gráficos, creo que sí, es muy importante que las figuras de un artículo sean, sean interpretables por sí solas, de manera aislada, eh, y también que no sean redundantes es decir no mostrar lo mismo de diferentes maneras y esto es algo común un error común que se suele encontrar en trabajo se encuentra la tabla y luego la figura en el mismo paper ¿no? lo, lo ideal en todo caso sería incluir la figura en el paper y la tabla si queréis como material complementario para que alguien pueda analizarla en detalle ¿no? eh, ahora bien eh, os voy a enseñar algún tipo de alguna, algunas revisiones para que veáis cómo se suelen Cómo, qué pinta suelen tener y cómo suelen incidir. Os he mostrado antes una que es bastante, bastante light, habéis visto que eran solamente un par de parrafitos. Eh, y os quiero enseñar no solamente revisiones, sino las cosas que se les pide a los revisores, ¿vale? Para que entendáis bien, eh, digamos, las cosas por las que se va a juzgar el valor de vuestro trabajo. Normalmente la, la revisión por pares tiene que ver con eh, en lo que se suele mirar, lo que debe de mirar a un revisor es que el trabajo se haya hecho de manera adecuada y que el contenido sea noble, es decir, que esté haciendo algún tipo de contribución al, al campo. Esto está cambiando, y está cambiando sobre todo por la introducción de las revistas de acceso abierto. Eh, esto es algo que se está criticando mucho, hay una especie de, de digamos, de, de de estereotipo, ¿no? O digamos de que las revistas de acceso abierto tienen peor impacto o no. Esto no es siempre así. Hay básicamente revistas de acceso abierto que son muy malas y revistas de acceso abierto que son muy buenas y que son muy serias. Eh, la razón por la que a veces la mayoría tal vez sí que eh, tenga unos estándares más bajos es porque son esas revistas nuevas, mientras que las otras pues llevan ya unos cuantos años con nosotros y han establecido ya una reputación y un prestigio que las otras todavía no han adquirido. ¿no? Pero sí que hay algunas cosas que han, integrado, que han, que han, que han introducido en el sistema, eh, sobre todo lo que tiene que ver con la revisión por pares, que son muy nobles y que sí que han transformado un poco los estándares. Y aquí la principal y la que ha incluido eh, cambios importantes que han sido muy debatidos es Plus ONE. ¿vale? No sé si conocéis Plus ONE. Plus ONE fue la primera mega revista de acceso abierto ¿vale? que, se, que surgió eh, y ahora es una gran editorial. Eh, con, con, unas, con un paquete de revistas bastante amplio. ¿no? Está Plus Biology, eh, etc. ¿no? Hay, hay, hay bastantes revistas, sobre todo en el ámbito biomédico. Plus One es la principal, digamos, la, la marca, y es una revista multidisciplinar. Um, y lo que, lo que hizo Plus One, que, que, que digamos revolucionó un poco eh, y, y, y, y levantó mucha crítica y controversia en el ámbito, de la, del, de, bueno, el ámbito científico, es que ellos le piden específicamente a los revisores no que miren la novedad del artículo, sino que miren simplemente si están si están hechos con, cierto, con, con el adecuado nivel de rigor científico, es decir, hablan de, de soundness, ¿no? Es como ellos lo llaman. Entonces, en su caso, les da igual si el paper no es novel, lo importante es que esté bien hecho. ¿Vale? Y como podéis... Como podéis ver esto, pues es un cambio importante, es decir, porque aquí estamos dando, estamos, digamos, están aceptando artículos que no necesariamente presentan novedad, ¿vale? um, Eso es lo que ellos dicen. Luego, obviamente, siempre existe, existe, existen los ecos del, del revisor y, y algunos revisores aún así se suelen, suelen pedir eh, un mínimo de novedad, de novedad científica, una, una contribución que aporte algo al campo, ¿no? Um, entonces, bueno, quería que, que le echáramos un vistazo entre todos un poco a, la, a las normas que ellos tienen. Es muy interesante porque muchas revistas eh, incluyen no solamente normas a los autores, pero también normas a los revisores, ¿vale? Entonces, ellos, ellos tienen un una página web donde explican eh, el modelo de revisión. Eh, cuando comprobamos en su plataforma el estatus de nuestro paper, que es lo que podemos ver, pues, podemos ver bueno, que el artículo se ha enviado, que le diga que, que un editor se le ha invitado, que el manuscrito lo tiene un editor y lo está analizando, y luego que está ya bajo revisión, etcétera, ¿no? Um, y aquí tenéis la, la guía para revisores, que era lo que os quería comentar, ¿vale? Fijaros, esta es, la, esta es la revista Plus Biology y lo que podéis ver en este caso es que la revista Plus Biology sigue una revisión de ciego, es decir, eh, el editor, el revisor sabe el nombre de los autores, pero los autores no saben el nombre de los revisores, ¿Vale? Um, los autores pueden elegir si la revista es rechazada en el, en el artículo rechazado en esta revista, si quieren mandarlo luego a otra revista de blog, ¿vale? esto es también algo bastante común, y también si quieren que se publique luego la historia de la revisión, esto solamente si el paper es finalmente aceptado, ¿vale? Y ahora os mostraré algún ejemplo de paper donde se publica también todo el proceso de revisión y que intentan ser transparentes al máximo. Y, y bueno, también querría discutir con vosotros luego algunos de los problemas que eso puede levantar, ¿no? Yeah. Um, una de las principales cuestiones es que debe de, los revisores deben de declarar si existe algún tipo de conflicto de interés. Eh, ¿Y qué es conflicto de interés? Conflicto de interés es que sean coautores de otros papers, que sean compañeros del departamento, eh, que sea gente con la que estáis colaborando en algún tipo de proyecto o que sean enemigos declarados, gente que no tragáis. ¿vale? Eso sería un conflicto de interés grande y, y, y, y el revisor debería de rechazar hacer la revisión si esto, si esto sucede así. ¿vale? Um, y fijaros, en el caso de PLOS Biology sí que exige originalidad, ¿vale? PLOS One solamente exige rigurosidad metodológica, pero aquí sí tenéis los cuatro criterios que deben de utilizar eh, los revisores a la hora de ver un paper para esta revista. Originalidad, importancia dentro del campo eh, del paper, interés para científicos que no son del campo… Y rigurosidad metodológica y evidencia, de, y, y digamos que las conclusiones están apoyadas por el, por el análisis que se ha hecho. ¿vale? E incluso explican eh, cómo debería de redactarse eh, toda, la, toda la revisión. ¿vale? Eh, ejemplos de plantilla y de cosas que reciben los, los revisores: ¿vale? los tipos de preguntas que suele recibir un revisor, ¿vale?, que estos pueden dar las claves. A la hora de ver qué es lo que tenéis en qué os tenéis que fijar cuando estáis cuando estáis evaluando, cuando estáis enviando un paper, ¿no? Que son las cosas que os van a decir. Yo quería enseñar aquí. Um, a ver, Sí. Eh. La plantilla, una, una plantilla, por ejemplo, en la que se le manda a los, a los autores que publican en la revista del grupo Frontier, ¿vale? Um, a ver, aquí la tenemos. En algunas revistas, en muchas de ellas, básicamente el revisor puede escribir lo que quiera, pero en otras, y suele ser cada vez más común, lo que el revisor debe de hacer es responder a un, a, una, a un cuestionario, ¿vale? En el caso de las revistas Frontier, como veis, está muy, muy estructurado lo que, tiene que, lo que tiene que escribir el revisor, ¿vale? Entonces, básicamente, tienen preguntas como, por ejemplo, lo primero que le preguntan al evaluador es que resuma el contenido del artículo, para asegurarse de que lo ha leído que tiene luego que señale las limitaciones y las fortalezas del paper. que indique si la revisión que se ha hecho es crítica, comprensiva y está equilibrada, ¿vale? La revisión de la literatura para que no haya secos, para que no haya cosas que falten, etcétera. Y luego cuestiones, por ejemplo, idiomáticas. Está bien escrito, la, la calidad de la figura es buena. Eh, el manuscrito se refiere a datos que se han sido publicados, que están abiertos o no, etcétera. Y luego ya pide una especie de carta, digamos, en la que el autor, el revisor ya escribe, digamos, en texto libre todas las principales cuestiones que ve de, que deban de, de mejorarse o no, ¿vale?, del artículo. Y finalmente, y esto es bastante novedoso, esto no suele ser bastante común en las revistas incluyen que lo, los revisores den una especie de valoración a diferentes aspectos, a la calidad eh, del resumen y en general del artículo, a la significancia que tiene en el campo, al interés que tenga para la ciencia general y también la calidad de la escritura. Esto suele ser bastante común, sobre todo en las nuevas revistas que están surgiendo y en las grandes revistas. Y, por ejemplo, algunas de las cuestiones que piden son cuestiones relacionadas con eh, el interés mediático que pueda tener el artículo. Si, por ejemplo, en el caso de PLOS preguntan a los revisores si el artículo, si sería bueno si este artículo es aceptado finalmente, si lo ven, lo, lo vemos, lo ven suficientemente relevante como para que aparezca en la página principal de PLOS One, si debería escribirse una nota de prensa. Eh, y en algunas revistas más del ámbito, pues también a veces preguntan cuestiones como si recomendaríamos ese artículo para, para tal o cual premio, para que fuera candidato a tal o cual premio, ¿vale? O sea, que ya no son solamente cuestiones relacionadas con el futuro del paper más inmediato, es decir, si va a ser publicado o rechazado, pero también con el, con, digamos, con el posible impacto que pueda tener luego y el posible interés que pueda despertar una vez publicado. Eh, estas cuestiones no significan que si el, el editor, el revisor, decide que no, que no tiene tanto interés el paper, no se vayan a publicar. Simplemente significa que la revista no va a, no va a hacer un esfuerzo por divulgarlo tanto, por diseminarlo tanto, como lo haría con otro, con otro trabajo, ¿vale? Eh, ¿Qué más, que más, que más? Ejemplo de revistas de, de revisiones abiertas. Aquí voy a enseñar una, un artículo que publicamos este año, y este proceso, y aquí esta revista lo que hace lo están haciendo cada vez más revistas, es algo muy interesante. El, el proceso de, de revisión es un, es un proceso de revisión por ciego, es decir, en principio ellos saben quiénes son los revisores, saben quiénes son los autores, y los autores sabemos quiénes son los revisores solamente si los revisores quieren, ¿vale? O sea que esto está, digamos, en, en algo que el, que el revisor puede decidir. Um, se hace todo el proceso de revisión y el artículo es finalmente publicado pero es publicado junto con el historial de revisión. Y aquí puede leer todo el mundo. Los comentarios pueden descargarse el documento que se envió originariamente a la revista. La revisión que se hizo en ese momento, con las fechas, ¿vale? Tanto el editor académico en este caso, como los diferentes revisores. El primer revisor dio su nombre, el segundo también, y aquí había dos revisores con su carta de con sus comentarios. Luego se puede ver la, la respuesta, aquí se puede descargar la respuesta de los autores, ¿vale? donde se responden a cada una de las cuestiones que planteaban. Y aquí está básicamente el documento que nosotros preparamos y que, le, y que le enviamos a la revista para responder a todas las cuestiones que, que nos indicaban. Y después, la segunda, la segunda vuelta de revisión, donde ya el paper fue finalmente aceptado. ¿vale? También, otra vez, con los comentarios de cada uno de los, de los revisores. Eh, otro tipo de, de, de iniciativas que están ocurriendo ahora, también para asegurar esa transparencia que, que os comentaba, eh, volviendo a Frontier, eh, es que la, la revisión se hace como, hasta, como se ha hecho siempre, de manera tradicional, con ciego o doble ciego, pero una vez el artículo es publicado y solamente si ha publicado, no en el caso de que el paper haya sido rechazado, entonces sí se dice quién han sido los revisores y si se publican junto con el artículo. Entonces aquí, por ejemplo, podéis ver que aparece quién editó este paper, que en este caso fui yo, y los dos y la identidad de los dos revisores que, que analizaron este paper, ¿vale? O sea que podéis ver, eh, digamos, hacia dónde va hacia dónde va el mundo de la revisión y cómo y cómo va a ser. ¿Por qué se hace este tipo de cuestiones? Pues se hacen sobre todo para evitar posibles secos, para que básicamente para que revisores eh, agresivos se corten un poco eh, y para que, digamos, todo el proceso sea, sea, eh, sea digamos, más, más transparente también. Si hay algún tipo de problema con este artículo, por ejemplo, imaginaros que luego se descubre que hay fraude o que hay, o que hay eh, problemas metodológicos graves en cada una de estas publicaciones, se sepa quién a lo ha revisado y se les pueda también decir, bueno, tú no lo... No, por, por lo menos ver quién, qué, dónde falló el, el sistema ¿no? um, y bueno, lo normal en cuanto a las revisiones aquí he puesto, bueno luego compartiré este pequeño guioncito que he hecho para que podáis ver, aquí he puesto un par de recursos, algún par de presentaciones que hablan un poquito también sobre el, el sistema de revisión por pares, sobre las respuestas que se suelen recibir y sobre cuántas vueltas cuántas veces, cuántas rondas se suelen hacer de revisión de los papers, ¿no? Lo normal es que siempre un paper, cuando no es rechazado de primera, eh, reciba lo que se suele ser una mayor revision o una minor revision, ¿vale? O sea, básicamente hay tres tipos de respuestas que se suelen, o cuatro tipos de respuestas que se suelen recibir. Eh, la primera es un rechazo editorial, el editor ni siquiera lo manda al proceso de revisión el paper porque considera que no, que no es de interés para la revista. No significa que el artículo sea malo, significa que no se adecua a, a lo que el revisor está buscando, al editor, perdón, luego está el rechazo de ya el rechazo del, de los revisores, eh, la aceptación del artículo y luego major revision o minor revision. En el caso de la major revision, voy a poner aquí en el caso de la major de la major revision significa que el artículo debe hacer cambios significativos, ¿vale? Pueden ir desde, desde eh, volver a analizar datos, volver a recoger datos, eh, volver a reescribir secciones enteras del artículo, ¿vale? O sea, significa que, que hay que fajarse bastante como, como autor para, para poder cumplir con los lo, de deseos, con los comentarios del, de, la, de, de los revisores. Eh, luego, la minor revision, donde básicamente los cambios no, a ser, no van a ser cambios sustanciales, los que se están solicitando, sino que son esas cuestiones menores, cuestiones de estilo. Eh, afinar mejor con la interpretación de los datos cuestiones que no van a suponer eh, un esfuerzo grande por parte de los autores y que no van a suponer un cambio un cambio importante porque es importante que, que estas cosas la, la, que, que el, digamos que el tipo de respuesta el último se olvidado la aceptación ¿no? es, es decir que, que tengamos en cuenta si lo que nos mandan el, el revisor el editor cuando nos contestan es minor o major pues básicamente esto nos van a dar pistas sobre cuánto nos tenemos que fajar que, que en la revisión. Es decir, si los comentarios los consideramos menores pero no han puesto un major revision, es que quieren que nos los tomemos muy en serio. Sí, ¿vale? Aunque no, a nosotros no, parezcan, no nos parezcan tan relevantes, es importante mirarlo porque, porque realmente todavía estamos ahí, ahí. Es decir, el artículo eh, puede ser rechazado en una segunda vuelta perfectamente. Si es una minor revision, significa que estamos ya eh, prácticamente, hemos pasado ya al filtro y básicamente estamos refinando el artículo y lo que lo más seguro, lo más probable es que en la siguiente vuelta ya sea aceptado el, el paper, ¿vale? Entonces, ¿cuántas vueltas se suelen se, se dan? Eh, varía mucho, varía mucho por revista, varía mucho por ámbito y varía mucho también por cómo nos hemos bajado en esa respuesta y si hemos satisfecho eh, eh, la, la, digamos, los, los comentarios y las la sugerencias y los. Y, la, y los problemas que digamos que nos han presentado los, los revisores, ¿vale? Lo normal es que sean dos o tres vueltas. Es decir, la primera vuelta eh, nos van a mandar revisiones y comentarios, por lo cual nunca se nos va a aceptar un artículo de primera. Eh, y en la segunda, pues, pues habrá una tercera si en la, si la segunda no hemos conseguido satisfacer del de todos los comentarios o si, eran, digamos, eran comentarios en la primera vuelta recibimos una mail. Y la segunda, pues, seguramente, será una minor revisión donde ya se ha algunas cosas y ya en la tercera vuelta recibamos ya la carta de aceptación por parte de la revista. ¿Vale? Um, y bueno, ya, más adelante ya miraremos también sobre el tipo de comentarios que solemos recibir en las cartas, ya intentaremos ahondar un poquito ya, digamos, en el contenido de la revi de, la, de la revisión y, y y qué es lo que nos podemos encontrar dentro de ella. Por último, y bueno, esto ya de manera muy breve, cada vez se está intentando, digamos, premiar la labor de los revisores, y no sé si conocéis la, la plataforma esta de Publón, eso lo podemos comentar tal vez en otra sesión. Eh, es una plataforma donde básicamente los investigadores se pueden hacer su currículum como revisores, ¿vale? Entonces, bueno, aquí por ejemplo podéis ver, en mi caso, yo sí intento más o menos tenerlo actualizado, eh, aparecen las revisiones, las la, la revistas para las que y el número de revisiones que he hecho para cada una de ellas. Y en algunos casos, para las revistas que lo, que lo permiten, incluso el título de los artículos que he revisado, aunque la revista no ponga eh, que yo he sido revisor de ellos. Solamente artículos los que se han publicado, ¿vale? También por lo mismo que comentábamos antes, porque para mantener, digamos, siempre la, la, digamos, la privacidad de alguien pues, que ha tenido la mala suerte de que se le haya rechazado su artículo y que tal vez está intentando todavía eh, publicarlo en otro sitio. Entonces, bueno, esto sería un poco todo para esta nueva primera esta primera sesión como estoy aquí un poco eh, hablándole un poco al ordenador si tenéis algunas preguntas, cualquier cuestión que queráis comentar, eh, si queréis poner vuestras preguntas por el chat y también eh, comentadme por lo que comentaba al principio de la sesión, si os interesa eh, que hagamos dos, tres sesiones más sobre este tema, eh, cosas específicas que queráis que vale la, la idea es que la segunda sesión será ya viendo revisiones eh, en mi caso serán revisiones de artículos míos rechazados, aceptados en primera, en segunda, en tercera vuelta, ¿vale? Para que podáis ver, digamos, las diferentes casuísticas, tipos de preguntas que suelen hacer, cuando tengo que cambiar el documento y cuando no, ese tipo de cuestiones. ¿Es cierto que se aceptan más artículos en revistas de pago que las de no pago? Eh, no, eh, no es cierto. Básicamente depende de las revistas. Hay revistas buenas y revistas malas. Hay revistas que no son de pago que aceptan prácticamente todo y revistas de pago que acepten prácticamente todo. Es decir, que el que sean de pago o no, no es no el criterio para, para ver si la revista es buena o mala, ¿vale? ¿Conoce alguna guía y documento que nos enseña a hacer buenas revisiones? Yo me gustaría hacer una sesión, si eso os interesa, eh, aparte específica sobre cómo hacer buenas revisiones. Y Sí que hay un mogollón de recursos, eh, algunos en inglés tendría que buscarlos, ¿vale? Eh, que podría compartir con vosotros para, para cómo hacer si vosotros sois los revisores, sobre todo si es vuestra primera o vuestra segunda revisión, eh, ¿Cómo la podría decir? Que yo creo que eso es algo bastante, bastante chulo y algo en lo que nos solemos sentir siempre bastante inseguros, ¿vale? Sobre todo porque las primeras veces, ¿no? Sobre todo porque no nos consideramos expertos en nada y resulta que, que la gente sí nos está considerando expertos y, como que nos sorprende, nos halaga y nos da algo de, de miedo a la vez, ¿no? ¿Alguna cuestión más que, que queráis preguntar? ¿En qué caso es recomendable o no? Vale, esto, esto suele ser bastante, bastante eh, eh, bueno, puntilloso, ¿no? Básicamente, en principio lo ideal, lo ideal es que no tuviéramos ningún problema en dar nuestra identidad. ¿Por qué tal vez no queremos dar nuestra identidad como revisores? Pues si somos eh, eh, investigadores nobeles o, o digamos que estamos todavía, eh, somos postdoctorales o predoctorales y tal, y estamos evaluando a el paper de un percordo de nuestra área, Tal vez estamos diciendo cosas que tal vez no quieran oír, tal vez nos sintamos intimidados, no significa que, que sea problemático, pero tal vez nos sintamos intimidados y no queramos que sepan nuestra identidad por vaya que se mosquee, ¿vale? No significa que se vayan a mosquear, pero, pero, pero sí que es entendible que alguien no quiera dar su identidad eh, porque sabe a quién, se la, quién lo va a leer y, y, y, sienta, y sienta cierto respeto, ¿vale? Um, ya digo, si os sentáis con confianza y, y tal, pues yo pienso que lo ideal es siempre darla, ¿no? eh, Esto depende mucho. También, también sabes lo que pasa que al final, el, el, sobre todo conforme vayáis avanzando y ampliando vuestra red, eh, al final la, los ámbitos científicos de cada uno suelen ser muy pequeños, las comunidades son bastante pequeñas y nos conocemos todos. Entonces siempre, siempre es problemático a veces, cuando tienes un colega con el que te llevas bien o con el que tienes tal y le quieres decir cosas desagradables... Pues tal vez no quieras dar tu identidad, lo ideal es que la pudieras dar sin problema. Y, por ejemplo, en el ejemplo que voy a enseñar, uno de los revisores era alguien que conocía, ¿no? Y, y fue bastante puntilloso y no ha habido ningún problema, ¿vale? Pero sí conozco casos de compañeros que han revisado paper, han dado su identidad, y luego han recibido email de los autores a nivel a título personal bastante desagradable. Entonces, eh, es una cuestión muy personal que había que valorar, no sé si te respondo o no, pero, pero, pero creo que depende mucho de, de quién es el autor y quién es el revisor. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna duda? ¿Habéis hecho alguna habéis, habéis tenido que hacer alguna revisión ya a alguno de los que estáis allí? ¿O han enviado ya artículos para revisar? ¿Cuando, cuando, el envío de una pregunta María Isabel, cuando el envío de un manuscrito se realiza a través del correo electrónico, en particular con un acto del trabajo antes de enviarlo completo, ¿cuánto tiempo de cortesía se debe esperar? Bueno, yo no tengo experiencia en enviar primero el acta, suelo enviar el trabajo completo. Eh, entiendo que lo lógico y lo esperable es que den una respuesta inmediata de que han recibido el correo. Tal vez la respuesta sea sí que tarde unos meses. Lo lógico es que la, el proceso de revisión entre que tú mandas el artículo y recibas las la respuestas tarde unos meses, tarde dos o tres meses. Pero sí que deberías de haber recibido algún tipo de confirmación de que han recibido el, el manuscrito. ¿vale? Eso sí que deberías de de recibirlo, o Si sea, ha pasado un tiempo y no ha recibido un tiempo prudencial, pues yo creo que es una semana y no te han contestado siquiera de que lo han recibido, sí que, que preguntaría de manera así muy educada y tal simplemente para, para asegurarte de que lo han visto, ¿vale? Vale, ya veo que algunos sí habéis hecho otras revisiones y otros no, vale, bueno, yo creo que, que es algo que podemos plantear y, y como al final, incluso los que no ya se, se enfrentarán a ello, pues será, será bueno. Pregunta Wences, ¿tiene peso en algún tipo de convocatoria al haber realizado de revisiones? <risa> bueno, eso es, eso es algo interesante porque, bueno, el tema de... No, se pierde mucho tiempo haciendo revisiones eh, y la cuestión siempre es si estoy perdiendo el tiempo o, o no. Esto es algo que hacemos gratis, pero bueno, yo creo que en, en mi caso, por ejemplo, esto es parte de nuestro trabajo. no suele, no suele, suele, Esto no suele tener ningún tipo de relevancia en nuestras convocatorias, más allá de la línea de, bueno, he revisado tal revista, obviamente... El ser revisor y de revistas buenas es importante. Eh, no las veces que ha revisado tanto, pero sí el decir, bueno, yo he revisado para estas revistas porque significa que me consideran experto en mi área. Eh, lo importante de las revisiones, sobre todo, es que te permite saber por dónde va el campo. Y se aprende mucho eh, leyendo a otra gente y, y, y, siendo, y leyendo de manera muy crítica, ¿no? Porque no es lo mismo cuando lees un artículo para aprender, para tu tesis o para tu trabajo de investigación que cuando está intentando revisar un artículo y básicamente buscarle errores, ¿no? Entonces, es siempre importante mantener un balance. Si hacéis una revisión al mes o un par de revisiones, tres, cuatro, vale, si estáis perdiendo el al final estáis todas las semanas, dos o tres días, más o menos con revisiones significa que estáis aceptando demasiado, ¿vale? sí. eh, Mario pregunta si los revisores deben dar retroalimentación de por qué el rechazo al artículo. Deberían, sí. Y si no, bueno, siempre se puede pedir. Pero deberían, vosotros deberíais acceder. Y de hecho, lo ideal es que, lo, lo normal es que artículos rechazados luego se mejoren y se envíen a otra revista. Vale. Eh, hay, hay incluso literatura sobre eso, ¿no? Sobre artículos que han sido rechazados y luego fueron aceptados y, y, y, y tal, ¿no? Eh, lo importante es que sí, que recibáis feedback para que os sirva para poder mejorar el artículo, el trabajo y poder enviarlo a otra revista, o incluso para poder valorar si vale la pena seguir con ese trabajo no. Fernando pregunta, ¿por qué crees que no hay más revistas que publiquen de manera anónima o con nombre las revisiones de los artículos publicados? Bueno, pues por, por, por falta de infraestructura, por falta, porque todavía no dado es algo estándar, porque los autores y los revisores eh, se sienten todavía incómodos. Al final, la, la comunidad científica suele ser bastante conservadora, ¿vale? Por más que parezca. Y suele ser bastante reacia al cambio. Entonces, solamente cuando son las grandes revistas las que toman este tipo de iniciativas, luego las menores revistas son las que empiezan a copiar. ¿Vale? Entonces, este es un movimiento muy reciente. Llevará unos cuantos años. Y, bueno, pues, yo ya, cada vez sí que aparecen más revistas que empiezan a publicar los nombres de los, de los revisores, que empiezan, a, a, a, empiezan con programas pilotos, ¿vale? En los que publican la, las revisiones. También esto supone mucho trabajo por parte de las revistas, ¿vale? Y las revistas normalmente las académicos también de manera altruista. Entonces, es complejo establecer estos sistemas. ¿no? Ana García, ¿en qué se parece la revisión de un artículo a la evaluación de una tesis presentada por artículo? Bueno, yo diría que si tiene una, una tesis presentada por artículo, ya digamos, ya tiene el, el mínimo de calidad lo tiene como para que no tengas problemas en la presentación de tu tesis. Eh, no sé a qué te refieres exactamente, si a, si a lo que es el aspecto formal o a los comentarios que recibes. Eh, los comentarios que reciben en una tesis no deberían de ser tan específicos como en la revisión de un artículo, no, no, no suelen ser porque hay menos tiempo, ¿no? suele, ser, suele ser pública y, y hablada, ¿no? No, no por escrito. Entonces van a, van a recibir comentarios mucho más generalistas, digo yo, sobre el contenido de la tesis. ¿no? Y si la tesis es por artículo, diría que muchos de esos comentarios van a ser no solamente específicos al artículo, sino también sobre cómo lo has articulado, cómo has conectado todas esas piezas, digamos, eh, para contar una historia en la tesis. ¿vale? ¿Tenéis alguna cuestión más? ¿Alguna, alguna pregunta más? No, yo creo que Dani, ¿tú quieres comentar alguna cosilla? Que tenemos aquí a Dani no, por acá. No, aquí no, también, no. También de... nada, no nada. yo... Nico, ya está, comentarte las gracias por, por, por haber organizado el curso y ya está, invitarte a que nos... a que al siguiente curso, ¿verdad? Este de, de explicar un curso de carácter muy práctico con varias revisiones en la mano, de varias áreas y de revistas de carácter diferente y que le enseñáramos un poco cómo hemos cómo ido afrontando la, la respuesta, cómo nos hemos respondido, qué tipo de frases se utiliza la estándares, en fin. Este tipo de acciones yo creo que es lo más, lo más importante, cómo dar una respuesta a una revisión como óptima para poder, para poder hacer que el manuscrito sea, sea publicado. Por otro lado, ya está. Mandaron o saludos a la cabeza por ahí, ¿vale? Vale, perfecto. Sí, también pregunta aquí, Mario, si, que sería bueno una charla sobre cómo escoger revistas para, para un primer artículo. Perfecto, podemos hacer eso. También el otro día compartí por el, por el Telegram una, una lista de vídeos muy interesante, la verdad, con tres o cuatro vídeos muy cortitos. Y uno de ellos eh, eran básicamente estudios de, de doctorado que le hacían preguntas a una investigadora del área de la evaluación y de la bibliometría. Eh, y una de las cosas que le preguntaban era sobre el tema de la cantidad o la calidad, ¿no? Era, ¿qué tengo que hacer? ¿Si publicar muchos artículos más o menos asequibles en revistas que sean normalitas y tal? ¿O si debo de escribir, centrarme en publicar grandes papers que vayan a grandes revistas, no? Y eso suele ser también otro tipo de preguntas que, suele, que suelen surgir y tal, donde también es muy difícil dar respuesta. O sea, que también podemos montar un cursito sobre consejos a la hora de elegir revistas. Eh, también incluso para valorar. ¿Hasta qué punto vale la pena arriesgarse a mandar una revista muy alta? O sea, un poco también para que nos dé pauta sobre lo importante de, de nuestra contribución, que al final todos hacemos papers que son más o menos buenos, sabemos también cuáles van a tener más o menos impacto y, y pensamos que podrían tener más o menos impacto. ¿vale? También dice Nicolás Lázaro, estaría interesado aprender sobre el proceso para iniciar o conducir una revista propia en la propia comunidad. Bueno, esto también lo podemos plantear, lo que pasa es que esto ya te sale un poco del ámbito de, de formación para doctorando e investigadores, ¿no? Eso ya es, son palabras mayores, pero bueno, se puede plantear también y lo podemos y lo, podemos, lo podemos comentar, ¿vale? Pues nada, pues muchas gracias a todos entonces y vamos a cortar y nos vemos entonces la semana que viene. Tenéis curso con, con el gran Daniel Torres Salinas para hablar un poco sobre acceso abierto. Así que nos vemos la semana que viene, ¿vale? Pues nada, un abrazo a todos. Hasta luego.